quieres aprender a confeccionar este hermoso vestido para niñas de 3 a 4 años muy fácil de realizar aquí le dejamos el patrón con sus medidas ya la tela previamente cortada esta parte vamos a colocar un cierre o botones este es la pechera esta es la falda las medidas de la falda se encuentran aquí dos rectángulos de 28 por 50 y los vuelos son dos vuelos a estos vuelos le vamos a pasar costura le vamos a colocar este pequeño detalle de encaje en esta parte y costura para luego arruchar lo vamos a colocar en esta parte muy lindo ya van a ver cómo va a quedar precioso este vestidito para niña de 2 a 4 años la puedes confeccionar en el color y en la tela que tú prefieras primero vamos a coser el hombro en estas dos partes listo luego haber cosido el, el, el hombro ahora le vamos a colocar un refuerzo en el cuello y en esta parte la vamos a doblar, pasar overlock toda esta parte lo vamos a realizar en la manga 3 centímetros y lo colocamos igual como lo hicimos con el cuero pasamos cortamos colocamos recto y luego pasar de pasar y postura lo volvemos a doblar recta y aruchamos. y le colocamos este pequeño detalle aquí tenemos la pechera y lo vamos a colocar de esta manera en esta parte va quedando este precioso vestidito para niña. Ya le colocamos el vuelo en la parte delantera. Ahora vamos a pasar postura a los laterales para cerrar en ambos lados que nos quede bien derechito. Y le vamos a colocar los botones con el hojado, en esta parte doblamos y le colocamos los botones ya le pasamos a moverlo, cerramos a los laterales le vamos a realizar unos lazos Le cortamos una tira recta doblamos, le pasamos costura y elaboramos los lazos de esta manera y se lo colocamos en esta parte a los laterales un lazo y el otro lazo así nos queda de precioso este vestidito para una niña de 3 a 4 años Espero que les guste el proyecto de hoy.